Yo creo que es un tema que, como les decía, que no pasa por tener o tener barcos, porque es un tema, si no hay no tenemos barcos hay que, hay que tenerlos, porque es un tema definitivamente estratégico para definir un modelo de país. Y hoy, un modelo de país, definir un modelo de país, cambiando el modelo productivo, extractivo, saqueador este, y destructor del medio ambiente, es esencial, porque eh, si siempre lo fue... En este momento pandémico, con esta crisis sanitaria y esta crisis económica, solo salimos de acá con otro modelo de país. Con lo cual creo que de una vez por todas hay que, defi hay que defender la soberanía nacional, la soberanía económica, la soberanía productiva y la soberanía ambiental. Con lo cual este, nosotros tenemos este, recursos suficientes como para realizar el dragado que sea necesario, el balizamiento y controlar, controlar el comercio exterior, que ha sido, ha sido el problema que ha transitado por toda la historia argentina, desde la, desde la creación de Buenos Aires, la primera y segunda fundación de Buenos Aires en adelante, ese ha sido la, el, un problema histórico en Argentina, y fundamentalmente, reitero, definir un modelo de país productivo que preserva el río, ¿no? Este, esto que todos dicen, no, no estamos hablando de una hidrovía, estamos hablando del río Paraná, estamos, que es mucho más que una vía navegable. Es una vía navegable, pero es mucho más que una vía navegable, ¿no? Es la vida, este, la economía y la subsistencia de, de, de una zona del país, pero de todo el país, ¿no? Eh, uno de los temas que hay que tener en cuenta fundamentalmente eh, cuando hablamos de Río Paraná no es solamente eh, el transporte de mercaderías, por eso digo no es una ruta, sino que es un río y que además tiene una función y tiene y es la vida es la vida de eh, la zona de toda la cuenca del Plata, y este el dragado que se viene haciendo, primero que es un dragado que se ha hecho, como bien se explicó así, contra el río, ¿no? eh, contra la naturaleza del río, no es como la propuesta que se hace del, del canal Magdalena, pero además que por ahí se produce el, un saqueo alevoso, de las, este, de las riquezas argentinas no solo, y, de, y de la provincia de Santa Fe también, no solamente porque por todas estas cuestiones, no porque se ha privatizado, porque, porque se fomenta una economía extractiva destructora del medio ambiente, los impactos que tiene, nosotros hemos naturalizado que ingresen en, la, en el río Paraná eh, buques transoceánicos, ¿no? Y eso tiene serios impactos ambientales, además del saqueo económico que, que había mencionado en primer término, ¿no? Nosotros sabemos el grado de contrabando que hay de, en relación al comercio exterior. Eh, como bien se dijo acá, si fuera cierto que ahí, de ahí salen las ganancias argentinas, deberíamos ser un país rico, porque somos un país rico, si no nos saquearan, ¿no?